Hola hola, amigos de Ecuador, ¿cómo estamos? En este día miércoles 16 de febrero del 2022 Estamos en el sitio punto llamado el Tajamar Bueno, aquí hacíamos este, la ruta número 2 Nosotros hacíamos las pasando una semana, la 1 y la 2 Estamos ahorita en la ruta número 2 Ahora tenemos otra ruta nueva Para correr con mis pequeños atletas de Ecuador Todas estas montañas Hacemos el entrenamiento, salimos al final a la cumbre Cruzamos todas estas montañas del Bicentenario Es un largo recorrido Hoy vamos a hacer viceversa Vamos a salir de aquí Este día miércoles con mis pequeños atletas de color Como ustedes ven ya están ellos calentando para salir Bueno ya hicimos un, anteriormente hace unos minutos atrás unos calentamientos más adecuados Para hacer la montaña, ahorita están ellos en ese Muy bien, vamos Estamos listos para ya salir de esta montaña Estamos haciendo esto en la tarde Porque estamos listos ...en este día para allá salirla... ...un entrenamiento más con mis pequeños atletas de Ecuador... ...estamos entrenando para la ruta... ...de los Tres Juanes... ...en la ciudad de Ambato, provincia de Tunguragua... ...vamos a estar el día viernes 18 de febrero... ...participando en la carrera... ...que es allá en la ciudad de Ambato, provincia de Tunguragua... ...la carrera es denominada Ruta de los Tres Juanes... ...estaremos ahí presentes... ...desde Quito, Ecuador para representar allá en la ciudad de Ambato la provincia del Tunguragua que es la ciudad de los Tres Juanes Estamos acá. ahora van a salir todo lo que es este recorrido de aquí es tierra pero ya llegamos a un sitio que es asfalto y vamos a entrenar lo que es asfalto porque normalmente nosotros hacíamos no es en esta ruta las montañas es de tierra hacemos diferentes entrenamientos con los pequeños atletas de Ecuador, hoy vamos a coger ya lo real que es, vamos a pasar el día viernes allá en Ambato lo que es, es todo es asfalto entonces vamos a entrar en asfalto este tramo de aquí van a salir, es cuesta, toda esta parte para llegar a Carapungo, es todo cuesta, es una, una cuesta bien fuerte, el día lunes no se pudo hacer la grabación con, con luz, salió oscuro, así que, el día lunes estaban ellos con el terno, con, el, con la terna, color azul, y les tocó la roja, entonces ahí se puede observar bien imagen, esperemos que la noche no nos gane, vamos a hacer el recorrido de aquí, tiene 8 kilómetros, mayor, partes cuesta, todo es cuesta entrada hasta la entrada de Carapungo, vamos hasta el hasta el centro comercial Portal Shopping de aquí de entrada de Carapungo y ahí retornamos acá, si Dios mediante necesitamos acá llegar a este mismo lugar posiblemente Dios lo quiera, vamos que no nos gane la noche porque estamos bastante tarde para poder llegar acá mismo y terminar aquí nuestro entrenamiento, entonces vamos a correr 8 de subida y 8 de bajada vamos a correr esta vez de Multiplicado por 2, 16 kilómetros, 8 de ida, 8 de ida. Así que eso amigos, vamos, vamos muchachos. ¿Cómo estamos muchachos? ¿Cómo estamos muchachos? Bien. ¿Cómo estamos muchachos? Bien. ¿Cómo estamos muchachos? Super, super bien. Súper, súper bien, muy bien muchachos. ¿Listos para un entrenamiento más? Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a dar hoy? Por tres, Muy bien, muy bien muchachos. ¿Estamos listos? Sí. ¿Concentrados total? Sí. sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Listos? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Somos en pequeños, pequeños atletas de Ecuador. El Ecuador. Correr, ganar, no ser vencido, si sí, se uh -huh. Muy bien. Uh, que viva el Ecuador y que viva nuestro país hermoso que es Ecuador. Vamos esta vez a salir, que, que Dios nos acompañe, esta vez pedimos a Dios que Dios nos permita dar esa fuerza en esa energía total y ese, esa sabiduría necesaria para poder poner en nuestra mente salir. Así que arrancamos muchachos, Carlito y Bruce ya saben, no. suerte muchachos, suerte en este día 16 de febrero, suerte tonelito en este día, suerte Javile. Bueno, como ustedes ven de aquí arrancamos con mis pequeños atletas de Ecuador hasta la entrada del portal de Carapungo todo este tramo es cuesta así que vamos a salir o sea, que Dios mediante nos dé toda esa energía total y salir <tose> chao amor, chao chao chau chau amor, ya regresamos ¿ya? ¿qué pasó con el grupo? a ver, el grupo ¿cómo estamos en grupo? ¿cómo se trabaja el grupo? a ver Cristina, baje el ritmo baje el ritmo, hay que entrar todavía calor, ¿de acuerdo? esperamos calentar bien para poder acelerar no acelere, vamos despacio vamos un ritmo moderado ustedes ven ahí está la, la montaña de Casitagua en la parte noroccidente está la mitad del mundo se ve claro la imagen de aquí como ustedes ven todas estas montañas entrenamos los tres días de la semana con este pequeño atletas de Ecuador lunes, miércoles y viernes esta es la imagen que de todas estas montañas, ¿sí? como ustedes ven en imagen, traspasamos las dos montañas grandes que aquí en el sector. O sea, ahorita está nublada, no se puede observar bien la imagen, pero bueno, este es el recorrido que hacen los pequeños atletas de Ecuador. Así que Dios mediante, que nos coja la noche. Está toda esta parte, si ven esas montañas en imagen, todo eso bajamos en la ruta número 1 y la ruta número 2 que hacemos de el kilometraje. Esta es la Ciudad Bicentenario Vamos a ver la están, ya se pasaron Estamos pasando justo en la ciudad de Bicentenario Vicente, Con mis pequeños atletas, ¿de color. Ya muchachos, voy a adelantar yo, ¿no? Voy a adelantar yo Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, el día lunes salimos de aquí de la noche Perdón, el día lunes salimos de aquí la noche, no se veía bien, es el Colegio Réplica Motuba de aquí, de, la, de aquí del sector de Pomaski ya entramos en el ciclo que este momento con los pequeños atletas de Ecuador estábamos, este día queríamos hacer la ruta que es Uzuki, ahí hay un puente grande se ve las luces de los carros que vienen pues no vamos a hacer esta vez esa, de esa ruta vamos a hacer igual, la que hicimos el día lunes la de Achimo Bolívar hasta la Echada Caracumba de aquí de Pombasqui Acá a Pungo, son 8 kilómetros de recorrido que tenemos que hacer y otro, y el retorno 8 kilómetros, son 16 kilómetros, vamos a hacer el entrenamiento ya con los pequeños atletas de color. Ya está adelante, entonces esto es el redondel de la entrada a Puzuki este es el un bicentenario, ciudad bicentenario Vamos a ver si ustedes atletas de color ya están adelante. No hay como frenar mucho porque los muchachos corren ya corren un paso bastante duro ya no hay como dar muchas ventajas eso si no yo me canso más de la gradación tengo que estar con ellos muy muy pendiente este tramo es de unos recorridos pues de, unos, de unos 700 metros aparte es plana pero como ustedes ven arriba va subiendo la las 6. desde ahí empieza ya todo lo que es la cuesta es una cuesta dura, no es fácil como les dije, el día lunes siempre esta cuesta cuesta duro, entonces aquí hay que poner la mayor concentración total mental que es la parte psicológica y la parte física para estar totalmente con el oxígeno mantener esa normalidad del oxígeno Empieza el ascenso ya, aquí es ya la cosa seria, aquí es la cosa seria, necesita la mayor concentración, aquí empieza la... el desafío fuerte que un atleta tiene que romper eso, el desafío es con uno mismo, hay que ganar a ese desafío con uno mismo, poder escalar esta montaña sin ningún problema, Salir con los muchachos en buenas condiciones físicas a, a la parte ya que es la meta. La entrada es de Carapungua y la meta. Ya haremos el retorno con estos pequeños atletas de Ecuador. Ya venimos desde la parte de al frente, venimos del, del hueco de adentro, salimos y estamos por acá. Cada vez más metros. entramos justamente se se al segundo redondel vamos cerca aquí es una parte de unos 150 metros de para poder uno tomar oxigenación un poco de, un poquito plano aquí aquí es donde oxigenación muchachos aquí vamos vamos vamos miren la cuesta está arriba sigue sí, la, la cuesta de largo la puesta termina arriba en el último puente de, Ya faltan unos metros para llegar a, a, a la parte de centro comercial de Carapungo A ver, otra, acá. Vamos a pegar un poco aquí. Ya, ahora, vamos, sí, muchachos. Bueno, aquí es un poquito medio complicado cruzar la pista por los carros que, que sí, es un poco medio peligroso pero bueno, logramos pasar ya este momento estamos en el segundo de aquí de la pista de Bolívar en la, en la ciclovía vamos muchachos, vamos, vamos van relajados es importante que vayan relajado es muy importante que no sientan esa fatiga Ahorita igual comenzamos, ya terminó la parte de los 150, lo que es parte plana. Volvimos a subir la, la cuesta más fuerte. Aquí está la cuesta. Esta cuesta más que rompe corazones. La rompe corazones aquí de Quito tiene máximo 500 metros. Entonces, estas son prácticamente todos los 8 kilómetros de cuesta, entonces es bastante fuerte. Bueno, sumando totalmente entre las partes redondas que son parte plana, a reducir unos mil metros y los 7 kilos los siete los siete mil metros que equivale a los 7 kilómetros es todo todo todo lo que es cuesta todo lo que es cuesta. vamos sincronización sincronice sincronice vamos aquí sobre afuera la no cuesta es fuerte vamos vamos vamos Que tenemos ya esa parte, que es San José de Morán que acabas de ver ahí vamos muchachos, ustedes son los mejores vamos vamos muchachos, ustedes pueden vamos que demuestren son los mejores vamos muy bien, ascense fuerte aquí miremos el recorrido un buen tramo que venimos saliendo de la de la cuesta es lo más hermoso que tú puedes hacer este de deporte muy bien muchachos, vamos vamos Aquí están los futuros campeones de Ecuador, la nueva sangre deportiva, que son mis pequeños atletas de Ecuador. Vamos muchachos, vamos que estamos cerca, vamos. Bien, vamos vamos muy bien cada vez más cerca más cerca va quedando atrás va quedando atrás esta es la pista nuestra que igual vamos a estar de retorno para acá regresamos igual los 8 kilómetros de, de bajada que va a ser un poco más relajada que por lógica la bajada es un poco más rápido porque estamos la, con la gravedad a nuestro favor ahorita estamos con la gravedad en contra que es de la subida fuerte la seis muy bien llegamos al tercer redondel con mis pequeñas atletas de Ecuador aquí siempre los redondeles son la parte que te aplanan esa parcita plana si llegamos a esta parte para el redondel redondear redondel de aquí conocido como carretas tercer ronda uno sí. ¿Por porque estamos de aquí, por, por aquí en el corte, por muy bien si sí se puede jugar muy bien muchachos vamos con garra que estamos cerca gire gire gire vamos a cruzar aquí con cuidado vamos vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, cruce, cruce, cruce, cruce, aquí tenemos que sortear el redondel, bueno, logramos cruzar, vamos, vamos muchachos, vamos que estamos cerca, la victoria es nuestra muchachos, vamos, estamos al tercer redondel, la, las luminarias, aprender aquí en este sector, este sector tiene luz, el, lo resto es sin luz, la noche nos va cogiendo y se sufre bastante la noche porque mi dispositivo no es tan fuerte la luz, entonces no se avanza que la toma salga claro de mis pequeñas atletas de Ecuador el entrenamiento que hacemos con ellos aquí viene la la cuesta más fuerte la, la rompe corazones para llegar ya al portal shopping ahí está Carapungo Carapungo es la parte que ustedes ven ahí Aquí es donde uno ya se empieza a sudar Bueno, yo de mi parte ya empecé A sudar aquí en este Último tramo final de la cuesta más, más fuerte Bueno, todo es fuerte Pero Pero esta es la que más te saca más, más desgaste físico, piernas, oxigenación y lo demás. Aquí trabaja la parte psicológica, como es lo del físico, de nuestras piernas, nuestros brazos y movimiento. Muchachos, van firme, es lo importante. Como te dije, es la nueva sangre ecuatoriana del deporte, del deporte nacional. E internacionales, ya vienen haciendo una prueba internacional en Colombia, así que ya son muchachos de carrera internacional vienen de Colombia participando el 14 de, de enero del 2022 y empezamos igual nuestro nuestro entrenamiento ya normal, empezamos igual el día lunes 14 de febrero hace dos días atrás así que hoy estamos en nuestro segundo entrenamiento del año del 2022, así que ahora ya empezamos nuestras, nuestras actividades deportivas atléticas a entrenar normal, así como hicimos el año anterior, todo el año entrenamos con inspectores atletas de Ecuador tres veces a la semana, lunes miércoles y viernes en las partes más fuertes que son las montañas, las montañas siempre son muy fuertes por su mismo grado de, de altitud que tienen entonces hay los grados de Altura es bastante fuerte. Pues aquí se requiere mucha valentía, mucha garra, mucha capacidad física. Están arriba los muchachos. Vamos cerca, va quedando abajo en la pista. Es una apuesta bien fuerte. Marque, marque, marque, marque posición. Bajo un poco el ritmo, Jamilé. Bajo un poco el ritmo. Vamos, que estamos cerca, muchachos, vamos. Vamos toda esa energía No aceleres, mija, no aceleres Baje el ritmo Baje el ritmo Vamos Vamos, vamos El atardecer cada vez va más, más cerca, poniéndose opaca ya la, las partes visibles. Salimos del tramo. Mira cuánto salimos estas cuestas. Esta cuesta es la más fuerte de los pequeños atletas de Ecuador. No les importa la cuesta, les importa hacer lo mejor para ellos. Vamos cerca a terminar con la cuesta más fuerte. Voy a prender mis luces a ver si ayuden algo ya a enfocar. No escuchó. Ya a la noche. Sincronice. Vamos. 100 metros más a terminar esta cuesta. Romper a esa cuesta. Vamos. Rus. Vamos, vamos. Mantengan posiciones. Posiciones. Vamos, Bruce, vamos, vamos, vamos, Bruce. Vamos, posición. Vamos, Bruce. Cristina es muy fuerte, corre, muy fuerte. Sí, es bastante complejo manejar a cuatro muchachos Cristina siempre tengo que jugar el ritmo Por los demás Es una corredora muy fuerte Sabe que hasta está cerca A la, a la meta ella acelera Vamos Bruce Sincronicen compañeros Sincronice Con su compañero Sincronice Sincronice Asomó el portal del el portal shopping de aquí en las luces de neón color puzia ya se, se aparece esta parte ya es relaje es relaje es relaje esta parte que es un poco plano podríamos hablar entonces Cristina aceleró esa muchacha tiene su conocimiento donde tiene que arrebatar a los demás ellos prácticamente le dejan el resto como hierro, sin oxígeno les acaba les fulmina los restos no estoy con mi esposa ella es la que me ayuda a quedar con él cuando se quedan los dos últimos pues yo sigo adelante no puedo abandonarles a ellos tienen que estar adelante y atrás en coordinación para que ellos no se me no se me simple o no se me flaqueen tengo que estar motivándoles, dándoles aliento fuerza para que no se me quede. entonces cuando mi esposa no está es bastante duro mi trabajo estar con ellos pero jamás imposible, este es el trabajo y así es un trabajo que no se demuestra, hacerlo mejor aceleró, igual Cristina aceleró, Cristina ya mi aceleró Cristina aceleró ya no se le ven en cámara ya falta 500 metros más para rematar y dar medio giro y regresar a donde hicimos el punto de partida acabó totalmente de oscurecer la ciudad de Quito Carapungo está ahí, Marianas el hospital docente de Calderón, se ve al fondo una luz en las siluetas ahí está el hospital de Calderón, se da una luz alta la más alta de todos bueno aquí voy a tener que abandonar ya estoy cerca de la meta para poder coger al puntero vamos Luz, que tú puedes tú eres el mejor, vamos Cruz va en cuarta posición Carla, va, tercera posición. Vamos Carla, Carla mejor, vamos. Vamos a reparte, vamos. Ya mirá, se apodera de la segunda segunda ubicación. Perdón, Antonella, va segunda segunda ubicación. Yamilé no va a soltar su posición, esa corredora muy fuerte así que imposible pasar a, a Yamilé muy bien Antonella, ya mejor vamos Antonella va a segunda ubicación Yamilé va muy adelante, es fuerte esa corredora ella me saca hasta mi mismo, mi propia oxigenación que tengo de reserva es fuerte esta corredor. estamos cerca, estamos aquí ya, prácticamente en el portal shopping unos 250 metros o 300 metros de remataje Alcancé a Yamile. Mira, es fuerte. Corre esta muchacha. Vamos, hijo. Tú puedes. ella se sí hace un desgaste físico muy fuerte especialmente a mí mismo me hace desgastar bastante cerca yamle primera ubicación ahí va voy a seguir a remate final 100 metros vamos a remate vamos remate remate remate muy bien Mira, qué elegancia de niña, qué elegancia de ¡Gracias, gracias Dios, Muy bien. Toma un poco de oxigenación. Muy bien, Chabelet. Vamos a llegar. Muy bien, segunda ubicación para Antonella. Tercera ubicación para Carlita. Bastante fuerte los muchachos. Bruce quedó atrás. Totalmente sacó. Bastante ventaja ya Milen. Una corredora muy fuerte Vamos, ¿qué tal estuvo? muy Bien Bien muchachos, de aquí salimos al, al, al retorno ya retorno es más suave Muy bien, va a llegar Bruce en la cuarta ubicación, muy bien Bruce Voy a tomar un poco de oxigenación Porque la cuesta es bastante fuerte es bastante fuerte se le queda bastante concentración y vamos al al arredondel de, el cuarto redondel de aquí de la Carapungo estamos comité de pueblo tenemos al frente le doy al faro este estamos terminar de terminal terrestre de Carcelén. así que Bastante fuerte. Muy bien, ¿cómo estamos muchachos? ¿Por qué estamos aquí? Muy bien. Bueno, vamos a tomar un poquito de oxigenación. Bueno, tomamos aquí un poco de oxigenación, pues pequeñas atletas de Ecuador. Hemos culminado la parte subida del todo lo que es el ascenso, los 8 kilómetros de ascenso. Ahora vamos a darle de retorno. Vamos a bajar toda la parte, la bajada a descender ahorita a la parte viceversa, a la que subimos, ahora vamos a bajar con mis pequeños atletas de Ecuador. ¿Por qué estamos aquí? Muy bien, vamos, en un solo ritmo vamos, arranque muchachos, vamos. Bueno, acaban de salir de aquí. Va a terminar con los 8 kilómetros últimos que nos falta terminar y con eso combinamos esta noche en la carrera. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. La noche es bastante fuerte acá no se les puede observar mucho la linterna mía no es tan, tan potente para poderes iluminales bien, bien claro se le ve la suleta de los reflectivos que utilizan ellos en los brazos y en las piernas hacemos este entrenamiento en la noche porque la carrera que vamos a competir en la ciudad de Ambato la provincia de Timuragua es la noche entonces para eso estamos entrenando aquí en la noche en la pista que es asfalto entonces estamos haciendo el simulacro de la carrera que va a acontecer allá y vamos a, a correr con los muchachos en esta misma hora, 7 de la noche estamos entrenando hasta ahora son 7 antes. ya igual es asfalto y las cuestas, las cuestas allá son, la ruta es bastante fuerte no es nada fácil allá, es fuerte allá son una, una carrera de 10 kilómetros pero para estas carreras de 10 kilómetros tienes que estar con un entrenamiento mínimo de 20 kilómetros bueno muchachos están haciendo 16 kilómetros en esta noche y en esta tarde que ya terminó pasamos ahorita la noche ya subimos todo lo que era temprano y ahorita estamos de retorno a la noche ya son 10 kilómetros que ellos van a estar presentes pero como te dije, para esos entrenamientos de 10 kilómetros tienes que estar preparado 20 kilómetros para estar tú en una condición totalmente al 100% que no te coges ese, esa agitación, ese cansancio de los pues aquí estamos trabajando la noche por esas razones, pero pese que vamos a continuar ahorita ya todo el año en la en las tardes, porque mis muchachos ya iniciaron clases entonces ellos ya no pueden en la mañana, como el año anterior, tenían clases virtuales entonces nosotros salíamos la madrugada a correr con ellos aprovechábamos las primeras horas de la mañana en la montaña, entrenábamos montaña pista, tierra de partes gravillosas que es de piedrillas entonces entrenábamos eso, ahora estamos haciendo asfalto porque en la maratón que es, es algo real que vas a pasar. Lo que estamos haciendo ahorita es sobre asfalto. Entonces estamos con pues, Y prácticamente este día miércoles 16 de febrero del 2022 estamos haciendo nuestro último entrenamiento de la noche nocturna aquí. Y estamos aquí en Quito, Ecuador, haciendo el entrenamiento en la pista. Que esta ruta es la Simón Bolívar que conduce a la mitad del mundo y que esta vía pasa de largo lo que es a. Acalacalí, Puerto Quito, etcétera, etcétera, ya hay muchas zonas que tienen nombres, está Puerto Quito, otros nombres más, entonces esta vía va de largo, es una vía nueva obviamente que no cuenta todavía con con el alumbrado público, por esa razón es que aquí estamos oscuros pues ahorita esto nos favorece a nosotros porque la carrera va a ser allá en la noche. Va a ser la carrera nocturna que ya van a hacer. la carrera va a iniciar a las 7 de la noche. Los 10 kilómetros, los 10 kilómetros. Conocido la ruta, que le han puesto el nombre allá de la ruta es Ruta de los Tres Juanes. La carrera nocturna en la ciudad de Ambato. Estaremos el día viernes 18 de febrero el año en curso que estamos hoy. Así que sus amigos, estamos haciendo los entrenamientos con mis pequeños atletas del Ecuador aquí en la pista. Simón Bolívar. Vamos muchachos, vamos. Vamos, que estamos en vivo muchachos, vamos, vamos, vamos. esta es la ciudad capital. Ya quedó atrás prácticamente la el centro comercial Portal shopping de la entrada a Carapungo ahí está Marianas, Carapungo San José de Morán, Vista Hermosa Luz y Vida San Juan de Calderón y al frente, no sé las luces se ven, no sé si en la imagen se ve a la ciudad Bicentenario y Pomasqui y San Antonio de Pichincha Bueno, aquí comenzamos a bajar la cuesta que era la brava que les decía. Ahora sí, es de, estamos a gravedad a nuestro favor. Vamos, muchachos. ¿Por qué estamos aquí, muchachos? Estamos en el pepeño, sabiendo, muy bien, sí se puede, Ecuador. Muy bien, vamos demostrando esa garra. Vamos a la parte muy en que es bastante oscura. ve los vehículos como pasan. Bajan y suben. Viceversa está bien. Cuidado mijos, derecha, derecha, derecha. ¿Dónde vamos a estar el viernes 18 de febrero de 2022? ¿Dónde vamos a estar compitiendo? En Ambato. Muy bien, en Ambato, lo cierto Vamos a hacer representar a nuestra ciudad de La ciudad de Quito Muy bien, la ciudad de Quito su ciudad, ¿verdad? Vamos a poner nuestro nombre bien alto, la ciudad de Quito Vamos, vamos, vamos. Bruce, compañero, Bruce. Bruce. Vamos, Bruce, compañero. Vamos al compañero, vamos a estar con el compañero, vamos. No se aparte, no se aparte, vamos. los pequeños atletas de cuadro. llegamos al redondel de carretas aquí en Santo Domingo de Carretas de nombre. llegamos pequeñas atletas de cuadro están muy adelante voy a coger voy a cogerles para poder grabarles más cerca muy bien muchachos, llegamos al tercer redondel. Vamos. Vamos con cuidado. Sí. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado, Yami. Vamos con cuidado, con cuidado. Y alza la mano. Vamos, crucen. Crucen, crucen. Crucen, crucen, crucen, crucen. Muy bien, acaban de cruzar el, el tercer redondel. Viceversa sería el primer redondel y este segundo redondel, Segundo redondel ya viceversa. Pero acabas de pasar el tercer redondel. Y me redondel, el regreso era el de Carapún, que era el 1 y este es el 2. Viceversa ahorita estamos. Vamos. Vamos a los compañeros, vamos, vamos, vamos, vamos. Baje un poco. Chamiled. Baje un poco. Antonella Baje un poco Posiciones Posiciones Posiciones Sincronice ahí Sincronice Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos cerca, 4 kilómetros más y terminamos muchachos. Vamos, vamos, que ustedes pueden. Demuestren esa garra, muchachos. ¿Por qué estamos aquí? se puede ecuador muy bien muchachos vamos bruce son fuerte carmen y atrás vamos vamos carlita vamos vamos luz vamos vamos ya no se ve la parte donde salimos la partida ya está oscuro la tarde y noche de este día miércoles 16 de febrero de 2022 en las pistas de un bolívar entrenando con los pequeños atletas de ecuador hoy estamos bajando hoy estamos viceversa bajando a la cuesta que subimos los 8 kilómetros de subida 8 kilómetros de bajada con los pequeños atletas de ecuador en la parte de la en la parte de Carapungo en el shopping hicimos un poquito de oxigenación para igualar entre todos, porque todos no llegaron a la misma posición. Siempre llegan con su posición respectiva. Y Jamilé siempre se hace la dura, la corredora fuerte, que ella es la que jala todo el grupo. Es una parte excelente donde ellos pasan la carrera inteligente. La muchacha es una corredora muy inteligente, Jamilé, que ya no suelta la punta. Es muy difícil. El año anterior lo ha demostrado. Que ha corrido fuerte y ha demostrado durante la carrera de todo el año de 2021 y ella fue premiada y galardonada la pequeña atleta de Ecuador, la Yamilé, con el resto de atletas que fueron premiados todos, todos son los mejores pero de todo es el mejor de este grupo, siempre tiene que haber un atleta que destaque y esta es pues Yamilé vamos Carlita tú, primero, vamos, vamos Vamos, estamos cerca al segundo redondel. Vamos muchachos, vamos. Vamos, Antondela. Muy bien. Vamos con Charguet. Como te dije, Charguet es una corredora muy fuerte, mira está intacto esa muchacha no siente cansancio importante es tener un atleta así de esa magnitud de, de poderío físico y mental o psicológico que trabaja muy bien esta muchacha esperemos que dios nos siga dando esa sabiduría esa fortaleza para poder seguir que en cada entrenamiento dando lo mejor con mis pequeños atletas y cosas. Muy bien, vamos, vamos, familia, tú puedes, vamos. Llegamos al segundo redondel de aquí en la... En la de en San José de Morán. Vamos a tener cuidado aquí al rato de cruzar esta, el ciclo de paseo, que aquí es un redondel. La parte que hay que tener cuidado de los, que, los carros que entran a San José de Morán. Ahí está San José de Morán al frente, las luces iluminadas totalmente de una ciudad de San José de Morán esta hora hay bastante vehículo porque ya todos salen de las oficinas entonces hay mayor fluidez de vehicular aquí en la zona esta parte de Redondel que es de Redondel la entrada de San José de Morán esperemos que Dios Dios me dante no se me agote la batería con la, con la linterna que llevo prendida que no se me acabe la batería de mi dispositivo espero Dios mediante acabar con la grabación completa como debe ser así que vamos aquí a frenar un poco para cruzar todos en grupo, todos en grupo, con la mano, dos, dos, dos. Vamos ahí suavito, vamos, vamos, ahora, ahora, vamos. Muy bien, vamos, vamos, vamos, cruce, muy bien. Muy bien, bueno, logramos cruzar el, el redondel para ingresar a la, a la ciclovía. Perdón, a la ciclo. el ciclo paseo. Aquí es donde hay donde redondeles que tener. Bueno, los redondeles siempre será de tener mayor cuidado al momento de cruzar. El día o la noche siempre los redondeles tendrá un poco de de peligro, entonces hay que tener siempre esa precaución. Y además con los, con los muchachos que todavía son aún son unos niños que hay que tener mucho cuidado con ellos. Ellos siempre necesitan una conducción de un adulto para estar un poco más tranquilo de parte de todos. Tanto como la mía, como la conducción que hago a ellos y ellos igual necesitan ese, ese muy importante que es la conducción física, la conducción psicológica. Bueno, a Dios mediante, como os dije, esperemos que no se me agote la, la batería de mi, de, de mi dispositivo. Del dispositivo que estoy haciendo la grabación esta noche. Esperemos que no se me, no se me agote, Dios mediante, terminar con, la, con carga en la batería de mi dispositivo de, que estoy haciendo la grabación muy vivo con los muchachos. Pasamos, como te dije, pasamos el el segundo redondel, nos falta el último mira como queda atrás la ciudad no se observa esta parte es, como les dije no tiene luz iluminaria, alumbrado público solo se ve aquí las, lo que reflejan los autos nada más Muy bien, Ya Vamos los dos últimos kilómetros más. Vamos muchachos, los dos últimos kilómetros más, dos mil metros más. Y queda la historia muchachos, vamos. Y esta noche vamos a culminar los 16 kilómetros. Como salimos temprano los primeros 8 kilómetros fue la cuesta más fuerte, ahorita estamos ascendiendo, bajando la cuesta que estuvimos con mis pequeños atletas de Ecuador en esta noche. De día miércoles 16 de febrero de 2022 En esta noche nocturna, nocturna con mis pequeños atletas de Ecuador haciendo nuestro entrenamiento. Como de costumbre, de hábito que ya entramos pues, de lleno a nosotros. El nuevo año 2022 con nuestros entrenamientos con mis pequeños atletas de ecuador fuerte la carrera ¿eh? fuerte la carrera de los pequeños atletas de coro demostrando esa, esa casta de campeones estos pequeños demostrando que tienen talento estos pequeños atletas de coro vamos con en la primera en la punta que no suelta igual la pequeñita de mis pequeños atletas de ecuador, Antonella. en tercera, cuarta posición Bruce vamos cerca vamos, vamos, vamos vamos Bruce, vamos, vamos vamos cada vez más cerca ya a la meta final tritos para rematar ya llegamos, gracias a Dios llegamos, estamos cerca, estamos cerca la llegada, aún llegamos pero estamos cerca de la llegada, me equivoqué en decir, vamos vamos muchachos vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, llegamos muchachos al redondel, el último redondel cuarto redondel que es, o quinto ya me equivoqué, el cansancio igual ya me tiene un poco agitado pero desde el último redondel que llegamos a la ciudad, Bicentenario mitad del mundo hasta llegamos, llegamos gracias a Dios en buenas condiciones no hemos tenido nada de novedades en esta noche con los pequeños atletas de Ecuador, llegamos llegamos gracias a Dios llegamos, aquí está mi nena con mi esposa muy bien muy bien hola amor, se pegó la ruca ya oh, se dormía mi nena, aquí está mi esposa esperándonos ya llegamos vamos, vamos el remate final, el remate finales, arriba, al último al último alumbrado público vamos, vamos, vamos vamos a rematar recto, recto, recto, recto, recto, recto cruza, cruza, cruza vamos, la vereda, vereda ustedes, vereda, vereda, vereda vereda, vereda, vereda vamos, vereda muy bien, llegamos, mírala aquí era temprano me fui enfocándoles, pero ya está la noche llega tus muchachos Excelente carrera esta noche de entrenamiento pues atletas de Ecuador sí. Sale la mascota también Parte de la carrera que nos quieren ordenar el perrito, bueno... Así es el orden de la naturaleza... Vamos muchachos, vamos... Vamos, vamos... A rematar, al último final de remate, ¿no? Vamos, ahora sí a rematar, ¿quién es quién? Vamos, vamos posiciones, ¿quién es quién? Vamos... Vamos muy bien, va a remate más segura de ella misma. Pégase, pégase, pégase, pégate un poco chamilé. No hay mucho espacio aquí, vamos, pégase, pégase, vamos. Vamos, vamos. Aquí es una pequeña cuesta, un pequeño proceso. vamos, cruce Yamilet Cruce, cruce, cruce, cruce, cruza, cruza, cruza Jamilet acaba de, de rematar muy bien, acaba de rematar Jamilé. Vamos, remate, remate al poste, al poste, al poste, al poste donde está el perrito, vamos remató Yamilet Remató, primera ubicación, Yamilet, ahí nomás, vamos, vamos, vamos, muy bien, remató Yamilet, ahí nomás, Yamilet, aquí paramos, abajo ya está muy oscuro, que la grabación nos sale muy oscuro, muy bien, estación de Yamilet, puestos, puestos, puestos, puestos, Muy bien, ubicaciones. Muy bien, Antonella. Segunda ubicación, lo mismo, la misma. La misma ubicación que hicieron. Muy bien, Bruce. Cuarta ubicación. Creo que vamos a buscar un poco de claridad antes que se me apague, apague el dispositivo. Se me apaga el, el, el, el, el dispositivo. Deseales felicidades a todos ustedes, amigos de Ecuador y del mundo. Quien te habla también siempre Juan Carlos que no Esperemos que no se me apague la el dispositivo voy a buscar la parte poco clara que puedan salir ellos bueno amigos no bajamos a la parte donde subimos porque el dispositivo no, la linterna no me da para poder a, que salga la imagen clara lo hicimos aquí pero estamos a unos pequeños, a unos pocos metros a unos, a unos 300, 400 metros donde partimos está oscuro y entonces buscamos claridad para que el video nos salga un poco claro para que no salga como el día de lunes no sale totalmente oscuro, no estaba con mi dispositivo este dispositivo igual tiene tiene su luz propia pero no es tan, tan alta, tan fuerte para poder enfocar bien bien las imágenes de los pequeños atletas de Ecuador entonces vamos a ya para que nosotros culminamos gracias a Dios, salimos todo en bien este día miércoles 16 de febrero de 2020 22 con mis pequeñas laterales de Ecuador vamos a entrevistar a cada muchacho, vamos a preguntar a la ganadora de la subida y de bajada, Yamilet se ha hecho la creadora la ganadora absoluta de esta prueba, de este entrenamiento, tanto de subida tanto como de bajada en este día miércoles 16 de febrero del 2022 vamos a hablar con yamilet rapidito antes que nos acabe la ¿Qué tal Yamileth? ¿Cómo estuvo esta prueba de este día miércoles 16 de, de febrero del 2022? ¿Cómo estaba esa cuesta? ¿Cómo estuvo esa bajada? Estaba muy bonita que me estaba concentrando mucho y quiero que dé un apoyo y mucho la echar.